We, no mames, estamos cambiándole zapatos al carro, todo no, porque ese pendejo no sabe qué gastar su dinero. Um... ¿Saben qué es lo más gracioso de todo esto? Que simplemente iba a cambiar una llanta. Una simplemente, una sola e insignificante llanta. Pero... La verdad, salir con Iván es peligroso. Porque, pues, estábamos en busca de una llanta y simplemente agarró y dijo, pues, güey... Cámbiale las cuatro rines Cámbiale las cuatro llantas Y pues no pasa nada Todo chingón Y pues vemos qué pedo Y ese fue el problema